Lo que no puede continuar pensando la gente de esta sociedad occidental, de estas sociedades tecnológicas, es que la salud depende de no sabe qué. La salud es consecuencia de un estilo de vida, donde entran formas de pensar, de manejar las emociones, las relaciones, hábitos, estos pueden ser saludables o antisaludables. Eh, y, y en fin, la forma como vivimos. La salud no aparece ni desaparece milagrosamente. La salud es la cosecha de lo que estamos sembrando constantemente. No se pierde la salud por razones misteriosas. No se recupera la salud, con soluciones externas, todo ocurre dentro de nosotros y no solo pensado a nivel corporal, somos una entidad psicofísica, por tanto no podemos continuar pensando que eh, es mala suerte o el destino lo que hizo que nos, eh, nos enfermamos. Si sí, recuerda la salud, es un síntoma de haber aprendido a vivir y es la suma de un conjunto de situaciones que hacemos y de otras que evitamos para mantener ese equilibrio dinámico que llamamos salud. Esto es importante, irlo repensando a la luz de lo que estamos viviendo, de lo que está pasando, de lo que nos está ocurriendo y también de cómo queremos estar. Para que lo compartas, como siempre, gracias.